Hola TV3 y que... Selencos. No, en realidad no tenéis nombre, así que si queréis tener algún nombre, porque todo el mundo tiene, por ejemplo... ¡Hola! Es que pasaron feliz Bueno, ya me entendéis Y Criaturitas del Señor, y Pantanos Todo el mundo tiene... Todos los suscriptores de... Youtubers De los que hacen vídeos para Youtube, tienen un nombre nosotros, vosotros, vosotros no tenéis. Así que, somos bastantes, deberíamos poderos llamar de alguna forma, ¿no? Espera, espera, espera, vamos a probar. ¿Qué pasa, subnormales? Pero es subnormales de suscriptores normales. No, no, no mola, ¿no? Los subnormales somos nosotros porque hacemos los vídeos. Eh, pero si vosotros veis nuestros vídeos que son gilipolleces, no sé por qué lo veis. Si no sois gilipolle, bueno. Ah, a lo que iba. Hola, TV3 y que es Bueno, es que es un nombre muy liado para escribir, para pronunciar, así que no tiene que... A ver. ¡Hola, televisores! ¿Qué? Eso, ese os gusta, ¿eh? A ver. Así. Ah, ¡Hola, televidentes! ¡Hola, grandiosos! ¡Hola, tres de los grandes! TV. Nada. No. Bueno, es igual. Total, escribéis en los comentarios el nombre que queráis y si veis que ya existe pues no lo escribáis, lo, le dais un like y ya está, en el comentario, y el comentario más votado será, pues eso, será elecciones, será democracia, será el ganador, ¿vale? Así que, bueno, otra cosa, que te hemos pensado hacer un Captain Fail de comentarios, y podéis escribir cualquier gilipollez, tontería, chorrada, cosa random, eh, me, me caigo con el teclado y escribo lo que sea, bueno, insultos, bueno, todo lo que queráis, ¿vale? Podéis decir que este este vídeo no me gusta, no sé qué, no sé cuántos. O podéis salir al troll de los comentarios que diga... Puedes salir al troll de los comentarios que diga... Yo no pienso participar en este concurso. Pues vale, no participes, si ¿sí has participado, tonto. No me invitas bien. <risa> Soy el troll de los comentarios. Y no me de bien. <risas> Así que todo eso podéis hacer, escribir lo que queráis y saldrá en un caption fail. Así, sea, primer sal... primero saldrá el comentario normal y después a continuación el otro vídeo que es con los subtítulos. ¡Uah! Con los subtítulos. ¡Uah! No me sale los sustitutos. A ver, como se diga. De esto de Google. Eso lo leemos otra vez, con lo que capte YouTube, los subtítulos de YouTube, lo que capte, pues eso es lo que capta y eso lo leemos de nuevo y entonces dirá otros nombres, por ejemplo, dirá fulanito tal tal dice y ahí y, y, y el comentario que sea y la otra manera dirá, por ejemplo, fulanito tal tal, tal dice y lo que diga Así que puede quedar algo... épico. Pero, con vuestra ayuda. Así que, a comentar, chavales. Envío. Adiós. So. Oh, adiós. Sosa. Sosa. So, adiós. Sosa. Oh, no. A ver. Ah. Adiós. Soy da adiós soa house soa